Oh, Programa más de morada azul morada azul se trasladó hasta cochabamba y vinimos a conocer más del jardín botánico así que en la entrevista no te pierdas todos los detalles así que iniciamos rápidamente morada azul soy andrea tabuada continúa siendo morada azul y ahora es momento de ver la noticia nacional que ha pasado en nuestro país hablamos de la madre tierra y si no sembramos agua, no hay agua. Y uno de los problemas que va a tener que enfrentar la humanidad, no solamente los de Oruro, no solamente los bolivianos, sino la humanidad va a ser el problema del agua. Que la fuente del agua de nuestro planeta está en Tihuanaco. Y en Tihuanaco se hablaba la Aymara. En Aymara agua es huma. Y ser de agua es huma, no. Por eso dice este programa de encuentro. dice, sembrando agua. Estamos sembrando nuestras plantitas y estamos sembrando agua. Y las futuras generaciones van a cosechar de lo que hoy estamos sembrando. Pero ya los jóvenes estamos asumiendo nuestras responsabilidades y no podemos fallar los jóvenes a nuestro pueblo. Y los jóvenes prepárense, asuman responsabilidad, despierten. Nuestro compromiso no solo tiene que ser hermanos con Ururo, no solo con los jóvenes, nuestro compromiso no solo tiene que ser con Bolivia, nuestro compromiso es con la vida y cuando estamos diciendo nuestro compromiso es con la vida, se trascienden las fronteras. El mundo. Habla de la naturaleza y morada, azul también. Por eso hemos preparado este material. Veamos la noticia internacional. Centenas de embarcaciones de garimpo para actividades de minería ilegal se dirigen por el río Madeira en estos momentos hacia la comunidad de Rosario. Hubo en los últimos 15 días rumores de que había oro en esa región y estas embarcaciones de dragado de río. Eh, están acercándose hacia esa comunidad. Esto ocurre a 120 kilómetros de la capital del estado de Amazonas, Manaus, en el río Madera, que es una de las desembocaduras del eh, río Amazonas. Esta actividad es ilegal en la región eh, y tiene efectos severos sobre, en principio, las aguas, porque se utiliza mercurio para eh, la búsqueda de, del oro y por otro lado también afecta al río en cuanto al entierro del río, a la modificación de su rumbo y por otro lado a las comunidades que consumen peces y también consumen el agua de la región que se verá contaminada, como ya está ocurriendo en varios eh, lugares de la Amazonía brasileña. Un punto importante de esta situación y preocupante es que eh, según Greenpeace hay cerca de 300 eh, balsas de dragado para garimpo. Por parte de otros ambientalistas denuncian cerca de 600 eh, de todas maneras, el número siendo 300 o 600 es muy grande, es una situación atípica en la región y esto impactará eh, aún más una región que se ve afectada por la contaminación a través de mercurio con las actividades de garimpo que se realizan eh, allí. Eh, para denunciar, por otro lado, eh, hay una situación institucional gravísima que tiene que ver con IBAMA, con el Ente de Fiscalización Ambiental IBAMA, que eh, cuenta a nivel eh, federal con 300 funcionarios prácticamente de fiscalización, cuando el número es prácticamente similar en el número de, de barcos y embarcaciones para el dragado del río. Entonces, lo que muestra es el vaciamiento de los centros de fiscalización por el gobierno de Bolsonaro y, por otro lado, las actividades extractivistas que crecen ante la especulación de la liberación de estas eh, actividades que afectan al medio ambiente y también a las comunidades por el gobierno de Jair Bolsonaro. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bien, ahora en el sector de la entrevista, obviamente queremos saber cómo es que el Jardín Botánico de Cochabamba se mantiene tan hermosa y nos encontramos justamente con la jefa de la unidad científica de acá del Jardín Botánico de Cochabamba para conocer más sobre la dimensión, cómo se sustenta, qué especies de plantas también tenemos acá para que la población pueda visitarla, no solamente la de Cochabamba, sino la de toda Bolivia. ¿Cómo está licenciada Alison Inturias? Un gusto tenerla acá en el programa y saber cómo el Jardín Botánico es que pues mantiene esta belleza. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, el jardín botánico, eh, su objetivo principal es la investigación científica, la conservación de la flora y también la exposición de las plantas vivas, ¿no? Eh, nosotros en este momento hacemos todas las, todo el mantenimiento, más que todo el riego en poda, en desmaleza, desmalezando la, las áreas de, del jardín, Se, lo que nos hace a nosotros más falta en este momento es el agua, ¿no? es uno de los, de los problemas más críticos que tiene el jardín porque antes teníamos tres pozos y ahora solo estamos funcionando con dos y, y la época de lluvias que ya debería haber comenzado, todavía se ha retrasado más y nos vemos limitados en, en este recurso, ¿no? Ahora, eh, el jardín cuenta con 4 hectáreas y media, tiene como 300 especies entre nativas y exóticas. Entre las principales, entre las nativas, tenemos el molle, el jacarandá, el algarrobo también el chilichi rojo y blanco entre estas son las especies más uh, más importantes que nosotros tenemos, no, ahora también hay muchísimas otras especies de flora exótica que que están en, alrededor de todo, de todo el jardín. En cuanto a, las, a los árboles que encontramos acá, vemos árboles con un tronco de obviamente. ¿De cuánto data aproximadamente la antigüedad de estos árboles? Ah, no, esto, el jardín se, se, ya tiene 59 años de antigüedad y los árboles, ya, yo creo que son mucho más antiguos que esos, ¿no? Hay árboles muy, muy antiguos acá, por eso es, es un museo vivo, ¿no? Y... Habla muy bien sobre el tema, me gustó mucho la frase del museo vivo, porque Ajá. habla de vida, de lo que nos da la madre tierra, lo que tenemos acá, que es hermoso, que, eh, que nos muestra el jardín botánico, pero nos decía que, eh, bueno, pues es difícil el tema del de agua, el recurso más importante que necesitamos, ¿cómo está haciendo el jardín botánico para poder recurrir a este? Tal vez hay algunos convenios que se están realizando con instituciones, o ¿cómo están solucionando esto? No, lo que pasa es que en, con el tema de la pandemia que se cerró el Jardín Botánico ah, fue un poco abandonado el tema del mantenimiento por, por el tema de la cuarentena, ¿no? Después se tuvo que, como en ese espacio, el, uno de los pozos se, se, se ensució, se tapó. Entonces, los encargados de mantenimiento tuvieron que recurrir a, a traer agua del río, ¿no? que no es lo más, uh, lo más indicado para esto, pero es lo que ha mantenido hasta ahora los árboles, ha hecho recuperar el verdor del jardín. Sí. Ahora hablando sobre el tema del sustento económico, ¿cómo es que sustenta? Porque el Jardín Botánico no cobra nada, es gratuito, a pesar de que estamos en tema de pandemia, que obviamente no se, eh, se ha cerrado ya casi un año el trabajo, dos años ya, vamos, ya va a ser el trabajo de lo que se venía realizando. ¿Cómo es que se sustenta? Bueno, nosotros dependemos de MABRA, ellos son los que dan el presupuesto para el mantenimiento del jardín, eh, no, no, el jardín nunca ha cobrado por el tema de, de Martín Cárdenas, que fue el que siempre dijo que esto no podría cobrarse a las personas, porque es algo que ellas tienen que venir a disfrutar gratuitamente. Entonces, lo único que nosotros con lo que nos sustentamos es con lo, el presupuesto que nos da EMABRA. Actualmente, ¿cuántos funcionarios tenemos acá en el Jardín botánico? Somos 14 funcionarios, sí, entre los jardineros, el sereno y mi persona. ¿Se tiene quizás alguna alternativa ya de que a la gestión siguiente se pueda volver a abrir el jardín? ¿Se están analizando las posibilidades? Claro que sí, estamos eh, realizando unos mantenimientos en algunos sitios, pero ya el jardín se va a abrir yo creo que la próxima semana ya. Entonces sí. para Navidad ya lo tenemos listo. Ya va a estar abierto, sí. Tal vez invitar a la población a que pueda venir a visitar acá este Museo Vivo. Me encantó mucho esa frase del Museo Vivo, para que la gente pueda venir a conocer más del jardín. Claro que sí. Eh, muchísima gente ya viene a preguntar para disfrutar este ambiente y desestresarse, ¿no? Porque realmente es llena de tranquilidad, está rodeado de tantas plantas y tanto verde. Y yo les invito a toda la población de Cochabamba, que vengan y visite su jardín. No solamente de Cochabamba, recordemos que el programa viene de La Paz y estamos viendo a ver porque obviamente es mu mucha la belleza que se tiene acá. ¿Quiénes son generalmente la población que más viene? ¿Jóvenes, niños, familias? Ah, más que todo visitan colegios, sí, desde kinder hasta la promoción. Sí, son ellos los que más visitan el jardín. Entonces, tal vez, ¿qué tiene que hacer un colegio para atraer a los alumnos acá? Claro, primero siempre tienen que, que venir y pedir la autorización por escrito que quieren ingresar al jardín y nosotros les damos vía libre siempre. Se tiene guías para que puedan llevar a conocer en un poquito este del evento, no contamos con... con guías. Cuando se abra quizás o, o anteriormente se, se tenía mm, o cómo mm, se manejaba la, la hermenéutica de los colegios? Sí, yo creo que, que tal vez se puede implementar las guías porque en este momento... Tuvimos reducción de personal y estamos todavía abriendo en ese proceso. Sí. ¿Qué le pediría por último a las autoridades? Quizás que puedan pensar en un mayor presupuesto para este lugar o que se pueda hacer este ejemplo para más parques en diferentes Exacto. Bueno, lo que yo pediría a las autoridades es que, que tuvieran un poco más de presupuesto para el jardín, para el tema de, del agua en sí, porque sin agua el jardín... No va, ¿no? Entonces, esa es mi, mi principal petición, ¿no? Gestionar cuestión de agua para el jardín. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho a la licenciada Alison que nos ha dado estos datos tan importantes para poder mantener este jardín botánico que es tan hermoso y que ojalá se pueda replicar en diferentes partes, no solamente de Cochabamba, sino a nivel nacional, porque es importante. Ahora más se necesitan este, estos espacios verdes porque necesitamos oxígeno limpio, es lo que más necesitamos. Y a las autoridades obviamente que puedan poner un poquito más para este sector que es la madre tierra, un poquito más de esfuerzo nada más porque es muy importante, es nuestro hogar, es nuestro morada azul. Enseguida volvemos con más del programa. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Este sector es el que no nos gusta mucho porque se trata de los animales que están en peligro de extinción. Veamos en esta nota qué podemos hacer para poder salvarlos. Monje del Caribe era la única foca conocida nativa que habitaba el mar del Caribe, desde las aguas tropicales de Florida, Estados Unidos, hasta las dependencias federales venezolanas. Es también la primera especie de foca en extinguirse directamente debido a las causas humanas. Su primer contacto con los colonos europeos fue a través de Cristóbal Colón en 1493, cuando fueron descritas como lobos de mar, y se empezaba a percibir el interés económico por la especie. Tras esta llegada, la foca monje comenzó a cazarse por su piel, grasa y carne llegando a matar a más de 100 ejemplares por noche. Más tarde se generalizó la idea que era una amenaza para los bancos de peces y se inició una campaña semi-organizada para su exterminio. En 1982 se le consideró en peligro de extinción y en 1994 fue catalogada como extinta. Pero fue en 1996 cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce a esta especie oficialmente extinta con un total de 44 años de diferencia desde el último registro de 1952 en el Banco Serranilla entre Honduras y Jamaica. Este animal frecuentaba costas arenosas y rocosas cerca de los arrecifes y se alimentaba de anguilas, langostas, pulpos y peces. Su depredador natural era el tiburón. Podía medir entre 2 y 2.4 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 160 kilogramos. Sus parientes próximos, la foca monje hawaiana y la foca monje, se encuentran actualmente en estado crítico y de hecho esta última la foca más amenazada del planeta está apenas con 500 ejemplares. Hay que tener en cuenta que las focas son especies difíciles de recuperar si se pierden, porque solo tienen una cría al año y se calcula que el 15% no llega a la edad adulta. Por tanto, si la población se reduce, es muy difícil que vuelva a aumentar, aún con programas que tengan como objetivo recuperar la especie. Por ello, algunas organizaciones luchan para conservar las diversas especies de focas que hay distribuidas por todo el mundo. Además, llevan a cabo programas educativos para las escuelas con el objetivo de enseñar a los más jóvenes la importancia de conservar a estos animales. Llegamos al sector que más nos gusta, pues hacemos volar la imaginación. Mira lo que tengo acá. Con esto podemos construir cosas muy lindas para nuestro hogar. Veamos este tutorial. nuestros tiktokeros conscientes, veamos este siguiente compilado porque queremos aprender más del medio ambiente. ¿Por qué, ¿por qué Sé sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. Vean, me regalaron estas florecitas unos vecinos y las voy a plantar en este espacio. Estos son un nuevo modelito de huerto que puedes poner directo en el piso. Y bueno, la idea es que aquí estas más tuerzas crezcan en la enredadera. Ahí van. Aquí está el alcachofas y ahora estas hermosas cachorro. Sí. Bueno. ahí está ¿no? el está Ya no está Ya llegado al final de Morada Azul. La siguiente semana te estaremos esperando para que podamos hablar más de nuestra Madre Tierra y la importancia que tiene para cada uno de nosotros. No te olvides revisar nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram y también en el TikTok. Ahí esperaremos todas tus sugerencias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.